Hola, ¿qué tal, Fotonauta? Bienvenidos a nuestro programa de afiliados. Antes de comenzar a explicarte sobre este programa, quiero darte las gracias por mostrar interés en promocionar nuestros productos. Mi nombre es Johnny Mora, soy CEO y fundador de Foto Aprendizaje, que es la página web que se encarga de gestionar estos cursos y estos recursos vinculados con la fotografía y el Photoshop. Y bueno, en este video te quiero explicar. Uh, ¿Cuál sería el proceso o cómo funciona este programa de afiliado? Así que no me lío más y vamos a la computadora. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto gano como afiliado en foto de aprendizaje? Es muy simple. Estos son algunos de los cursos y recursos que estamos ¿verdad? Uh, promocionando y pues supongamos que te quieras afiliar el curso de Photoshop para fotógrafos pues le da un clic aquí y automáticamente pues te manda a la página de reclutamiento de afiliados donde aquí por este curso te vas a ganar una comisión de 12 dólares por cada venta realizada es decir el 50% a diferencia de otros sistemas o de otros programas de afiliados pues aquí te damos número uno 50% pero además te gestionamos lo que son los materiales de divulgación para que no inviertas ni tiempo ni dinero en cuanto a publicidad. La otra pregunta es, ¿cómo entonces ingreso a este programa? Es bien fácil. Una vez que tengas acceso a lo que es la página de reclutamiento afiliado, pues le das un clic a donde dice ingresa para afiliarte y automáticamente te va a mandar a lo que sería un formulario de registro si tienes una cuenta en la plataforma Hotmart que prácticamente es la plataforma afiliada donde estaremos canalizando lo que sería las ventas de nuestros cursos y recursos si ya tienes una pues puedes entrar con tu cuenta si no puedes acceder creando una cuenta desde cero ya sea con tu correo o, ah, llenando estos datos acá como sería tu nombre tu correo que vas a trabajar ah. ok, ya una vez tenga esto especificado, pues aquí elige que vas a hacer vender o comprar, en este caso vas a vender producto ya una vez que tenga esto, le da donde dice seguir y automáticamente pues se va a crear tu cuenta donde pues ya con esto el eh, nombre completo ya con esto pues vas a poder vender nuestros cursos así de fácil y finalmente te quiero hablar sobre el buyer persona si le damos un poquito más arriba a esta página web vas a ver en esencia que es lo que es el buyer persona y es tu cliente ideal para que tengas una idea, estos cursos de fotografía y de Photoshop es muy probable que no le interese a lo que sería un médico cirujano plástico. Así que antes de promocionar estos cursos en grupos de Facebook, en comunidades, en foros e incluso en campañas publicitarias que puedes crear a través de Facebook App y Google App, pues debes de conocer cuál sería ese cliente ideal. Aquí te dejo una idea para que puedas guiarte sobre este tipo de clientes, los intereses y demás. Y algunas situaciones que hay que considerar que todo esto puedes canalizarlo a través de campañas publicitarias de Facebook App o Google App. O también puedes publicar esto en grupos, en foros, en amigos que conozcas que le interese este curso, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda que por cada venta que realices tienes un 50% de comisión. Y bueno fotonauta, decirte que puedes contar conmigo, cualquier duda, cualquier recomendación, solo tienes que escribirme en el correo que ves aquí en pantalla y en un plazo de 24 horas pues estaremos respondiéndote. También te comento que al final de esta página web pues vas a ver un video que te va a ayudar a hacer tu primera venta de una forma fácil y rápida. Dios te bendiga mucho y bienvenido a nuestro programa de afiliados.